Buenas, esta es la demostración de la interfaz de Episteme. Así que abrimos el navegador. Y aquí está. Tenemos aquí dos huecos: uno para las ofertas y otro de momento para las compañías. Así que arrastramos una de estas ofertas al hueco y automáticamente se cargan las compañías que son las que caben en los huecos así que vamos a coger una de ellas por ejemplo Gradient es un centro tecnológico así que solo entra en, en el hueco que le toca y automáticamente se han vuelto a cargar las empresas que, que caben en los nuevos huecos así en este caso solo quedan dos así que vamos a arrastrar por ejemplo Ico Ingenieros, que es una pequeña y mediana empresa y aquí solo nos quedan los que corresponden a gran empresa. Arrastramos esta por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Ya está completa Si volvemos a. si quitamos la oferta, podemos volver a arrastrar otra de ellas. No pasa nada. Y lo mismo. Si queremos crear una oferta, pulsamos aquí en el más y nos lleva directamente a, a un wizard. Pues por ejemplo, nombre de la oferta: episteme ui, descripción de la oferta, pues interfaz gráfica en HTML jQuery, contratante. GSI y remuneración, pues podemos aquí elegirla y va a ser por ejemplo de 1500 a 2000 euros, pulsamos en siguiente, localización, estamos en la exit upm y el presupuesto vamos a poner 8600 Fecha de finalización, julio, agosto, por ejemplo, 24 de diciembre. Ahora el tipo de empresas que queremos que participe, eh, un centro público de investigación, actividades que desarrolle el que busquemos, diseño gráfico, publicaciones informáticas, también. Innovación en teorías y métodos y aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial. Experiencia: pues vamos a pedir 7, 8, 9 años. Y aquí tenemos el resumen de la oferta creada: nombre de la oferta, Pistemo y descripción, contratante, remuneración, localización, presupuesto, fecha de finalización, tipo de empresa, actividad que desarrolla y la experiencia necesaria Pues muy bien, pues eso ha sido todo